ya otra vez puta sí. te caché gordo <ríe> gordo puto ya a ver cuál es el que sigue este sigue bueno hola gente de youtube o de alguna otra plataforma en la que esté subiendo esta verga eh, Esta es pre, otra pregrabación, pregrabación parte 2 Sí, Juli eh, Pregrabación parte 2, sin edición, Watch Dogs 1 Obviamente a lo que me, me refiero con pregrabación es que todos estos gameplay están siendo pregrabados para subirlo eh, de seguro en un futuro, no tan distante, puede que sea mañana, puede que sea eh, hasta hoy día Pero en sí es una grabación, pregrabación, de que puede que en algún momento hasta haga un edit cuando recupere mi computador Si ustedes no vieron el, la pregrabación de la parte 1, recuerden que pueden verlo en mi lista de reproducción, la cual voy a crear en algún momento la cual tendrá todos los gameplays pregrabados de Watch Dogs 1 y obviamente voy a listar el primer, eh, la primera pregrabación en la cual obviamente explicaré que por qué mi computador no está actualmente activo, o sea, no está actualmente conmigo y bueno, obviamente la respuesta más fácil a eso y le haré un resumen mi computador obviamente tiene un disco duro mecánico de un tera y dicho disco duro eh, cagó gracias a que el arranque de Windows, el de Windows 11 eh, Cagó el arranque en sí Y con eso se llevó todos mis archivos Incluyendo todas las grabaciones, proyectos que quería hacer, etcétera etcétera Triste, porque aparte hice un video que era de los cambios en el canal Y dicho video tendré que dejarlo para otro momento Cuando tenga mi computador obviamente Así que pues, bueno, cambios de canales serán en un momento que mi computador ya lo tenga obviamente Pero por ahora les voy a mostrar Gameplays Obviamente de mi De mi consola bien, Porque todo esto es desde la consola así que pues... Ya tiene la gracias no que... Es maravilloso Con un hombre tan Para que Mario no hay Ya que estamos, estamos Quiere en le hay Una otra cosa a ver qué bien Se me ocurren un par de posibilidades Pero me temo que no divertiré Sus son las misas No se los múltiples por el baño Lo si, tío De hecho Se me está dando un Pero... Oh, ya se puso caliente esta wea chao. Oh, perdón <ríe> Shit yo me voy. ¡No! ¡Puta! Oh, sabes que de repente odio este sistema, weón. Bueno, robo el.. La idea es subirme a este, a mi auto, no al auto del, del, del taxista. Ya a ver, próximo. Próximo encargo. Ah. A ver si llego. Repartidor de pizza, a ver. Aparte de que hace como un rato yo y mi hermana nos comimos una pizza así que pues estamos bien Aunque mi hermano obviamente se terminó comiendo un pan con Nutella pero yo, yo, yo le digo que un pan con Nutella ya después de que te hayas comido una pizza yo creo que no le va a caer bien Yo digo, a menos que obviamente tengas la guata más fuerte, más dura eh, Le va a caer mal yo lo haría, yo, yo me comería un pan con Nutella, pero yo lo que haría sería comerme la Nutella, directo, después de una pizza Suscríbanse los que les gusta la Nutella Esa los es que mi hermana, gusta la pizza. Espero, espero que YouTube no me mande otro copyright, Julieta, mejor no me abril porque si no, porque YouTube la última vez me, me puso un strike por haber mostrado tu cara, por haber estado conmigo, así que YouTube es malvado, YouTube es malvado, sí. mi hermana no estaba haciendo nada en un video y YouTube me lo bajó, me lo bajó y me, y me puso el strike. Sí, la mía, weá, y está, ya está. Eh, Juli, ¿qué pasó? Ah, cariño. Cariño. Eh, acuéstate Juli, hace frío Eh, puta, esa no ¿Dónde está la... caja, güey? ¿Dónde está la caja? Oh, caja Juli está arriba ¿Ya Juli? Estoy cerca de ti, ¿tú? Ay, se me cayó la más. La verdad Ya, a ver no Está acá la weá de cámara. Ahí está, Ahí está. ¿Ah? Se supone que eso es divertida. Mira qué mona. La pequeña yo no. y la pequeña Tina. ¿Ves? Sonríe. Oh Dios, voy a morir. Va a dar su Sí, ya. Yeah. Muy mona por favor. divertido. Deben estar jugando algún juego de Kinect <ríe> De esos pencas que con cuál detectan el movimiento. Pero decir que el Kinect fue una, un accesorio muy bueno para la época. Bueno, la época de la Xbox, eso sí. Pero increíble. En mi, en mi caso, sí, es increíble. Y me acuerdo que lo probé una vez. Fue genial jugar con el Kinect. Ok, me falta... Me falta un ojito. ¿Qué va? Recuerden que estas pregrabaciones están sin editar. Así que todo lo que están viendo... Como ahora que no estoy haciendo nada eh, Pues obviamente en vivo Estoy revisando el whatsapp Sorry Que mis amigos me andan weando Me andan mandando wea ¿Dónde está el otro ojito? Oh, acá está Pensaba que no me quedaba en el Madmill Bueno, vamos a Madmill Pero eso, para la gente que no sabe Todo esto, esto es como un, Es como los en vivos Está sin editar, pregrabado, obviamente, todo lo que estoy haciendo actualmente y estoy hablando y estoy diciendo pasará, obviamente estar en vivo, va a estar en directo en YouTube, como un estreno, y obviamente a, la gente obviamente lo verá y obviamente va a opinar a, al respecto, aparte de todas las cuestiones que puedo que, puede que diga, puede que sean funables, así que, de un, de un momento a otro, en cualquier momento, si es que me funan, eh, les digo que fue un gusto estar con ustedes y espero nos veamos en otra vida. Ahora, si no me funan, bueno, es cosa de uno. Uno que opina al respecto. Yo digo yo dije el, el video anterior, bueno, la pregrabación anterior, de que obviamente los antivacunas y las cuestiones de, lo, de, los, de la gente que les gusta lo que sea. ¡Ay! ¡Qué Sí la compramos pero nos, nos la comimos y la pusimos a la basura porque ya no podíamos comer más. Mamá. ¿Por qué? Viniste? No se lo puedo, se fue. Este creo que es el último de invasión de privacidad ya, ya después de esto pero podré sigue la casa. estar bien. ¿Sí? Sí, en la casa. Sí, no veo una cámara está sí es difícil. A menos que la cuerda esté al a otro lado. Sí, está al otro lado. Ah, y para la gente que cachó mi grito, es eh, que apareció mi papá de sorpresa <ríe> y me asusté. Pero bueno, para la gente que no sabe, yo me asusto con facilidad. <ríe> bueno, me asusto con facilidad y demasiado, demasiado fácil me asusto. Eh, pero bueno, ustedes saben. Eso. Eh, pero bueno, hablaba que para los que no vieron obviamente la pregrabación anterior estará en una lista de reproducción que pronto voy a hacer. Eh, y obviamente tendrá todo lo que tengo que ver, todo lo que está revisando, obviamente, lo está buscando. Eh, Puta, ¿dónde está la cuestión esa? ¿Cómo? ¿Logro ir para allá? Uh, muy bueno. Está afiliado, Bloom. Tengo que mantenerle vigilancia. Te caché. Y este es, creo que es el último, ya. Yeah. Diga luz a los 15 años. Wow. ¿Cómo la gente puede dar a luz a los 15? Estas Mamá, cuestiones de repente me hacen preguntar mucho, así que... Está aguantándose, ¿no? Quiero ir al baño, pero su marido está dentro O debe ser el hijo, no sé <risa> <risa> Falta que explote una bomba, pero bueno a ver quiero revisar el progreso wow 61 lo he completado casi todo digo casi todo porque me faltan más cosas a ver de música me faltan 23 de invasión de la privacidad me falta uno ¿Cuál me falta mirilla todo, trofeo obtenido por completar con toda la invasión de privacidad como me falta uno de verdad Pensaba que eran todos Me falta, me faltó algún ojo A ver Para los que no saben el ojo obviamente es de parte de la misión Tal vez me faltó algún ojo, no sé, a ver Juli, Me faltó un ojo ¿A dónde estará el otro ojo? ¡Oh! Me faltó un ojo, es verdad Bueno, me iré al escondite más rápido que estar eh, yendo en auto Lo malo es que no tengo auto, pero lo bueno es que acá hay autos Otro chifle Juli, ah... Tu, ponte pantufla Es que por todas las el patio... Ok Cuidado Uh, damn la última vez estaba viendo un video de por qué no hay niños en algunos videojuegos y por qué hay niños no se los puede atacar. Yo creo que por, bueno, en sí por el, los derechos al niño, tal vez. No sé, en realidad no deberían haber niños en los juegos, porque tampoco es la idea de que eh, los niños se les consideren los videojuegos como, no sé, parte de la historia también. Vaya a matar a un niño... Bueno, ya vieron la controversia de hace muchos años lo de lo que pasó con el hot coffee, obviamente de GTA 5, digo de GTA San Andrea. Bueno, si esa misma controversia pasaba con los niños, pues hubiese sido peor. Hasta los mismos niños no jugarían el juego porque eh, parte de la historia sería matar a un niño. Lo cual no es correcto y bueno qué bien que no hay niños en. Bueno, hay niños en los videojuegos, pero son como NPCs, no se pueden matar tampoco y al intentar hacerlo pues una barrera lo estará bloqueando para que no los maten, obviamente. O sea, los niños son invencibles en los juegos. Pero.. Bueno, eso es bueno, pues. La idea es que no mates a un niño. Yo creo que está bien ya. Ya. Es el último. De todos, de todas las invasiones de privacidad. Por fin. Ajá. Ajá. Sí. ¡Pip Hole! Sí. ¡Bien! Sí. Me gané el trofeo, sí. vaya. Me alegro, una vergüenza. Gracias, ¿A ti te da bien Oh, estoy bien, cariño, Me voy a fallar. Ya sabes qué va Sí, sí. sigue siendo la iglesia? Sí, sí. Pero. La verdad es que me he tomado un descanso No me parece bien ir solo a la iglesia oh, oh. Yo también he hecho de menos a El no subtítulo se... El... Nunca... el audio y el subtítulo están si Desfasados a... Pues claro, no pasa nada Muy bien, cariñín ¿Nos vemos pronto? Mira, llamarte esta misma semana, ¿vale? Vale. vale. Pasadnos bien esta noche. Sí, sí, sí. Te quiero. También, Pero, pues? Claro, claro. Adiós, cariño. Adiós, adiós. Muy bueno. ¿Los completé? Yes. Yes. Muy bueno. Y lo hicimos en un video. Bueno, completar esa cuestión a... En sí, como vamos con, la, con todo ya, a ver, 61,7. Completé las misiones el acto 1, 2, 3, 4, 5. Completé la misión, no, misiones secundarias. Completé la de l, eh, delitos, creo. Sí, delito. Eh, completé la de escondites de banda. Faltan los contratos de gente que me faltan solo dos. Y convoyes criminales me faltan dos también. Investigaciones. Tráfico de personas completado. El teléfono desechable es completado. Código QR no he comenzado a hacerlo. Eh, personas aparecidas, listo. 9 de 10 de comercio de armas. Me falta uno. Pero sabéis que no lo encuentro. Eh, ¿Cuál más? Recolectable. 20 de 23. Song, Sneak, la Invasión de la presencia 30-30. Torres del CTOS 13-13. 2, eh, instrucciones 0S Ah, 2 de 16, me falta hacerlo 100 de 100 City Hotspots Y 10 de 10, registros sonoros eh, Seguimiento en línea Bueno, esto no lo podré completar así Porque necesito jugar en línea y no tengo La cuestión de jugar en línea ¿Cuál es este? ay me, me da una arma ¿Cuáles me dan armas? Código QR me dan armas pero eso se parecía, me da armas, 9-10 me da armas. En la décima. ¿O oh, no? Ya me la dio. ¡Ah, la Goblin de Fuerzas Especiales! Ármate a nivel militar con este Goblin negro silenciado. ¡Con silenciador! La torre entonces me dio una SMG-11. Ah, ya ya, ya la había tenido entonces. Los registros sonoros me dio una D-12. Una escopeta pequeña, fácil de ocultar, potente, pero poco precisa a larga distancia. Ok. Descifrado en línea me da armas, puras armas ibamiento estilo Chicago, potencia de fuego, alto rendimiento Es una U100, una escopeta de 12 y minas de proximidad, muy buena Este me da una moto, ¡la Sayonara! Y en póker, ¿dónde hay póker? Póker, pókers, bueno Podríamos terminar este video pregrabado y continuar la próxima semana o mañana tal vez mañana o tal vez pasado mañana pero bueno pero les gustó este video pregrabado recuerden que pueden darle like suscribirse comentar si les gusta esta clase de video y acabo de ver que el camión de bomberos les desapareció el número eh, pero bueno eso pero les gustó este video yo soy Raxaros, nos vemos la próxima bye bye